Una joven pareja de estafadores, cuerdas y tramposos, deambulaban por garitos de juegos de póker para realizar sus pechorías. Buscando siempre una víctima fácil para robarle su dinero. En una de esos garitos conocieron a un hombre mayor. Que obviamente padecía de la enfermedad del juego. Era lisa y llanamente. Un ludópata. Este hombre, a pesar de esa enfermedad del juego, siempre tuvo una conducta intachable, por su honestidad, su bondad, y fundamentalmente conocido por el compromiso inexcusable de dar y cumplir su palabra. Recientemente jubilado cobraba una buena paga mensual para permitirse ciertos lujos. No obstante el juego de naipes, apenas le permitía comer o vivir con cierta holgadez. Una vez a la semana asistía a un garito para jugar al póker, que con suerte o mala suerte siempre lo dejaba sin un céntimo. La joven pareja, al conocer al jubilado y su debilidad por el juego, lo apuntaron como su próxima víctima y trataron un plan para limpiarlo, no solo de las apuestas de juego, sino de toda la paja que recibía de la humillación. La muchacha de esa pareja, era la más atrevida y tenía experiencias en otras estafas. Ella misma ideó un plan que consistía en la seducción. Comenzó entonces una etapa de acercamiento de la chica a aquel jubilado que prontamente se vio atraído por la belleza de la joven, desconociendo que ésta estaba comprometida con el otro. Al poco tiempo, aquel pobre infeliz estaba atrapado por la seducción y mientras el otro le robaba dinero en el juego, la mujer a través de regalitos le quitaba otra parte de la paja jubilatoria. Las cosas hubieran seguido así por tiempo indefinido, pero la pareja de jóvenes quería mucho más. Querían todo el dinero de su víctima, y todo significaba que también querían toda la paja jubilatoria y todo el dinero que guardase en el banco. Por tal motivo idearon otro plan más siniestro. La muchacha debía casarse con el viejo para convertirse de esa manera en su heredera y en la sucesora del cobro de la pensión. Obviamente para que esto ocurriera debía deshacerse de aquel infeliz. Todo funcionó de acuerdo a lo previsto. Aquel hombre mayor creyó ganar la lotería y se casó con la joven. Mientras la pareja planeaba cómo matar al viejo, el jubilado seguía participando de las tertulias en el garito de juego de póker, y el amante de su esposa, de igual forma, seguía estafándolo con trampas en las barajas. Un día de naipes, aquel viejo jubilado, sacó inesperadamente un fajo de billetes. Bastante dinero que seguramente había sacado de sus ahorros en el banco, lo puso arriba de la mesa de juego. Y enfrentándose al joven estafador, le hizo una apuesta inesperada y sorpresiva. Aquí le pongo 3.000 euros que son todos mis ahorros para jugar en una sola mano. El joven, sabiendo que iba a ganarle haciéndole trampas, Aceptó la apuesta y puso sus 3.000 euros también arriba de la mesa, la mitad de lo que había ganado esa noche. Pero cuando ese poto estaba por jugarse. El viejo dijo, dejando estupefactos a todos. También en esta mano, por todo el resto de dinero que le queda, le juego a mi esposa, su amante, para que se la lleve y la saque de mi casa. El joven quedó por un momento desorientado y aturdido. ¿Cómo sabía ese viejo que su esposa era su amante? No obstante, después del brazo pensó que la cosa no estaba tan mal, todo lo contrario. Se llevaría a su compañera y amante y encima le sacaba al viejo hasta el último céntimo. Por supuesto aceptó la apuesta poniendo el dinero restante que le quedaba otros dos mil euros. Era obvio. El joven estafador ganó la partida y estaba eufórico. Pero al rato y si aunque fuese increíble, el viejo jubilado con una sonrisa de punta a punta le dijo finalmente. No olvide de hacerse cargo de mi esposa, o sea su amante. Ella está en casa y la puerta de calle está abierta. Yo ya tengo boleto para irme de viaje. El joven salió de aquel garito con tanta alegría y satisfacción que tan rápido como le daban los pies, fue en busca de su querida y amante compañera y cómplice para darle las buenas noticias. Entró a la casa y buscó a la joven. Todo estaba en silencio. ...hasta que abrió la puerta del dormitorio y allí estaba ella... ...acostada en la cama vestida con un hermoso camisón blanco. El joven se acercó al lecho y cuando iba a decir... ...esta boca es mía... ...observó que su amante tenía un agujero de bala en la frente... ...y los sesos desparramados tapados bajo su abundante cabellera. El viejo no mintió. Entregó a su mujer lo que no dijo si viva o muerta. Si te gustan más vídeos como este, suscríbete aquí.